Hace unos días subimos la primera parte de esta serie En donde muchos de ustedes nos enviaron sus evidencias paranormales Para poder analizarlas y compartirlas en este mes de octubre y noviembre Que son de lo paranormal y el terror Así que hoy seguimos con la segunda parte Vamos a comenzar Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack Fantasma navideño La siguiente imagen fue recibida en mi messenger, donde al parecer después de colocar los adornos navideños, este usuario decidió tomarle una foto a su familiar, sin esperar que algo se haría presente. En efecto, podemos ver dichos adornos. No tenemos más contexto de la imagen, pero del lado derecho del joven... Se observa lo que aparenta ser un espíritu. Los ojos, la boca y el cabello son visibles y pueden alcanzarse a percibir. ¿Estaremos ante una pareidolia? ¿O, en efecto, un fantasma se reveló aquella noche? Aterradora aparición. Los atardeceres son sin duda uno de los momentos mágicos que la naturaleza nos brinda, por el color del cielo y los rayos del sol ocultándose durante el ocaso. Pero son estos mismos los que le jugaron en contra al usuario que nos mandó la siguiente imagen. Si observamos bien durante una puesta del sol, los rayos entraban a la casa de la persona que presenció esto. Todo iba bien hasta que pudo percatarse del rostro que lo veía fijamente. Un rostro y medio cuerpo que se perdían donde los rayos del sol ya no alcanzaban a llegar. A lo cual puedo deducir que se trata de una fotografía alterada. ¿O en verdad crees que sea un aterrador fantasma? Fantasma en Halloween La siguiente evidencia fue mandada por Leo Campos donde narra que pudo captar una supuesta presencia junto a su esposa durante una fiesta de Halloween. Veamos la imagen. Leo comenta que la fotografía la capturó en una fiesta de disfraces, donde al tomarse la foto del recuerdo con su esposa, lograron ver en la parte de atrás algo que no debería estar ahí. Pero, ¿de qué se trata? Bien pudiera ser algún ente que hizo presencia en la noche de Halloween, ya que se comenta que los espíritus se desatan. O bien pudiera tratarse de alguien más que se encontraba disfrazado en la fiesta, y que de pura casualidad pasó detrás de ellos al momento de tomarse la fotografía. ¿Tú qué piensas que sucedió? Niño fantasma La siguiente evidencia fue enviada por Vianey Rodríguez, que nos comenta que la fotografía fue tomada un 24 de diciembre afuera de un templo, sin contar que alguien más se colaría en la foto. En la toma vemos a tres personas de sexo femenino, pero del lado izquierdo aparece la silueta de un niño. Antes de continuar con el análisis final, me gustaría comentar que en la imagen pude percatarme de distintos orbs. También se dice que en el lugar falleció un niño y que probablemente se manifiesta de esta manera. Aunque recordemos que cuando la manifestación paranormal se trata de niños, es porque se trata de algo maligno, ya que los demonios suelen convertirse en infantes. Fantasma cuidando a bebé la persona que nos mandó esta fotografía decidió subirla a su cuenta de Facebook, pero al recibir los comentarios se alarmó y le entró un pánico inigualable, ya que le advertían y le preguntaban sobre que algo o alguien se ocultaba detrás del bebé. Veamos la fotografía. ¿Lo pudiste notar? Un rostro detrás del infante se encuentra observando fijamente a la cámara. Lo que nos llamó la atención de esta fotografía fue que a pesar de la poca luz, el rostro se puede ver claramente. Los ojos, la boca e incluso la nariz. ¿Será verdad? No lo sé, pero a mí me dio escalofríos. Bebé fantasma el siguiente usuario me hizo llegar esta imagen donde me comenta que al estar alistándose para salir a un compromiso familiar, este le pidió a un familiar que le tomara una fotografía y al momento de verla, quedaron completamente atónitos. Veamos qué sucedió. Del lado izquierdo de la imagen podemos ver un espejo en el cual se ve reflejado un bebé con vestimenta antigua. Dicho usuario comenta no tener niños en casa, pero sí comenta que sus familiares contaban la historia de una niña que se aparecía en su hogar. Hasta el momento no sabemos si la evidencia sea verdadera o falsa, porque como repito, pareciera que la niña posee un vestido de época, que coincide con la historia de la aparición del espíritu. Por el momento este caso queda abierto y a debate. ¿Tú? qué opinas? Mujer de blanco. ¿Eres de las personas que les gusta salir y llegar muy tarde a casa? Pues esperemos que la siguiente imagen te haga reflexionar, ya que no solamente los vivos peligrosos son los que andan entre las calles a altas horas de la noche, sino también entes de ultratumba. La imagen fue mandada por un suscriptor que prefirió dejar su nombre en anonimato. Comenta que se encontraba regresando tarde de una fiesta, cuando a lo lejos pudo ver a una mujer que vestía de blanco, parada y viendo fijamente hacia donde él se encontraba. Por lo que la borrachera incluso se le bajó y logró tomar una fotografía como evidencia de su encuentro con algo que no era de este mundo. fantasma en la carretera. La última imagen que estamos por analizar el día de hoy se trata de algo que el conductor de este auto y su acompañante pudieron ver desde lejos, a lo que no dudaron en sacar su celular y tomar una fotografía. El resultado fue completamente espeluznante. No se tiene mucha información de lo que pudo pasar en ese lugar. Sin embargo, es aterrador que se percataran de dicha presencia. Una experiencia que a muchos les ha sucedido, pero que no siempre se ha podido obtener evidencia de estos macabros acontecimientos. El material que el día de hoy se analizó bien puede estar manipulado, pero de ser lo contrario, nos encontramos ante evidencias de seres fantasmagóricos, que se encuentran entre nosotros. Pero me gustaría saber su opinión. No sabemos si estas fotografías sean verdaderas o sean falsas. Es material que ustedes nos han hecho llegar. Si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, pueden enviárnosla al correo oxlackofficial.com. El equipo y yo estaremos analizándolas y también compartiéndolas en el siguiente video. Recuerden que los espero en La Mole, en la Ciudad de México. Este evento de terror que se llevará a cabo en el World Trade Center el día 29 y 30 de octubre. Así que a toda la Legión Oxlack la quiero ver ahí porque vamos a convivirnos, vamos a tomar fotografías y bueno, les presentaré mi contenido escrito, es decir, mis libros de criptozoología y también muchas piezas para su colección. Nos vemos en La Mole y los espero en el siguiente video. Recuerden que estamos en el especial de octubre y noviembre del terror y lo paranormal.